Eh, estamos esperando más de 30.000 personas, hay con una recurrencia diaria, o, o sea, esto va a ir aumentando. El día con mayor afluencia es el día jueves a la noche, el día viernes y el día domingo. Bien. ¿Cuáles son más o menos las actividades que se han planeado? Eh, desde el día de miércoles nosotros comenzamos con la actividad que es el, el Bajo el Cielo de la Difunta, donde es una actividad donde se, es el sendero de la naturaleza, se recorre, eh, donde se conoce las flores y la fauna autóctona y termina con un fogón y un eh, canto dentro de ese mismo fogón. Ese es un sendero que no se lo pueden perder porque la experiencia es hermosa y lo que se vive en ese fogón es impagable. Eh, posteriormente, el día jueves, tenemos visitas guiadas y visitas culturales, como también el, la visita al sendero de la naturaleza, pero ya en el día de manera diurna. Eh, el día viernes y el día sábado, eh, perdón, sí, el día viernes y el día sábado también tenemos visitas guiadas desde las 10, 12, 14, 16 y 18 horas. Las de las, las que se encuentran en el centro de las 12 y las 16 horas son visitas con desgustación que podrán acceder a esas visitas con previo inscripción en la casita de la bienvenida y, bueno, y tener ese, o sea, ese privilegio de disgustar vinos eh, sanjuaninos más, bueno, eh, algo vinculado a un maridaje. Y el, día, sí, y el día sábado en la noche tenemos lo que es el, el, el sendero de naturaleza con una, una vista astronómica, que es eh, con la visualización de los astros en este cielo maravilloso de la difunta, y también a partir de las 20 horas espectáculos de artistas locales. Bien. aparte esta es la vuelta de, de después de la pandemia de lo que son las actividades en Semana Santa en, en lo que es la difunta el año pasado trabajamos eh, pero también es como que estaba eh, un poco resguardado y cuidado, eh, ahora es como que hemos puesto toda la carne al asador y bueno, no hemos preparado mucho no solamente lo que es infraestructura sino también lo que son actividades eh, vinculadas a no solamente vivir lo que es destino de fe, sino el, el destino de la naturaleza.